La lectura del libro de Lucas capítulo 8 versos 43 al 48 Y la palabra del Señor dice así pues con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía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 le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Le damos toda la gloria, le damos toda la honra al Señor. Gracias, a Jesús. En esta noche, a este mensaje, le vamos a poner por tema, la situación de tu vida no afecte tu futuro. Gracias. Que la situación de la vida no afecte tu futuro, no afecte el propósito de Dios en tu vida. Gracias, a Jesús. Gloria a Dios. Muchas Aleluya. veces nosotros tenemos situaciones en la vida lógicas, la vida es un rompecabezas, la vida es un crucigrama, la vida es una sopa de letras, la vida es un conflicto diario. Tienes situaciones diferentes y tienes eventos diferentes. Pero la vida que hay en este mundo no puede determinar tu futuro. No puede imponerse a lo que Dios tiene trazado y en planes para tu vida. Punto número uno que quiero tocar en esta noche es que tomamos decisiones en la vida. Muchas veces nosotros tomamos decisiones. A veces nos salen bien. A veces nos salen mal. Muchas veces no sabemos ni qué tipo de decisión estamos tomando y lo hacemos. Y vemos que cuando leímos la palabra, esta mujer había 12 años que tenía este problema... Y ella tomó sus decisiones. Quizá vendió su casa, quizás gastó su, su, su mm. economía, gastó su, sus recursos, se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque la decisión que ella tomó fue en buscar los médicos, buscar los mejores doctores que hubieran en esa, en esa aldea o en esa ciudad para entonces tratar con ellos a ver si podía ser sana. Gracias a eso. Usted. Eso fue es la decisión. Sin embargo, el resultado fue peor, porque entonces ella quedó enferma y quedó sin nada. Entonces el estado de ella fue peor que el primero. Así nos sucede a nosotros diariamente en nuestra vida. Las decisiones que nosotros tomamos nos llevan a un estado mejor o a un estado peor que el anterior. Gracias a eso Por eso gracias. es que nosotros vale. necesitamos a Dios. Por eso es que nosotros necesitamos acudir a Dios para que Él pueda dirigir nuestros pasos y nosotros podamos tomar la decisión correcta para bendición de nuestra vida y para el propósito de Él. Sí, Señor. Ahora, otro de los puntos que puedo tocar en esta noche es ¿hacemos cambios, buenos o malos? Tratando de hacer las cosas. Gracias Jesús. Muchas veces las personas creen que por hacer el bien es suficiente y con eso ya agradan a Dios y tienen la salvación. Santo Jesús. Yo te voy a decir algo, no porque seas buena persona, no porque ayudes a los prójimos, no porque seas bueno, seas eh, con otras personas, te va a garantizar la salvación. Sí, señor. La palabra dice que si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, no vas a tener el acceso a la salvación, porque nadie puede entrar al Padre si no es a través de Él. Necesitas tener a Dios en tu corazón. Necesitas tener al Señor en tu vida. Gloria a Dios. Tomamos decisiones para qué? Para tratar de mejorar, para tratar de cambiar. Siempre estamos buscando la forma de mejorar y de progresar en la vida. Y tomamos decisiones para eso. A veces nos salen bien, a veces nos salen mal. Gracias Jesús. Pero yo te quiero decir algo, no es tanto las decisiones que tú tomes, sino las consecuencias que traen las decisiones que tú tomes. Cada decisión que tú tomes en tu vida va a traer unas consecuencias después. Y a esas son las que tenemos que tenerle mucho cuidado. Gloria a Dios. Si tomas una decisión incorrecta, te va a traer como consecuencia un deslace de problemas Gracias. o una cadena de situaciones peores. Aleluya. Si tomas una decisión correcta, aunque sea el momento incorrecto, no vas a tener un resultado bueno, vas a tener un resultado medio. Ahora, cuando tú tomas una decisión correcta, en el momento correcto, es una victoria ¡Gloria Amén. a Dios! Sí. ¡Aleluya! ¡Santo! Y es para la gloria del Señor. ¡Amén! Pero nosotros no entendemos y no sabemos esto hasta que nos reconocemos y aceptamos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Sí, señor. Que es el que nos puede llevar a tomar una decisión correcta en el momento correcto para ver la gloria del Señor. ¡Amén! Para ver la victoria. ¡Gracias, Espíritu Santo de Dios! Otro punto que podemos tocar bajo esta misma lectura Gloria al Señor. Lo probamos todo. Muchas veces buscando llenar en tu vida un vacío. Muchas veces buscando ser feliz, buscando la felicidad. Muchas veces buscando sentimientos y necesidades interiores en tu vida. Y comienzas a experimentar en diferentes cosas. Gracias Jesús. Muchas personas comienzan a probar en la bebida. Sin darse de cuenta que al final del camino. Terminan alcoholizados. Terminan destruyéndose a sí mismos y destruyendo su familia. Muchas personas se inclinan a la droga. Porque el momento de happy o de alegría que le da. Buscando sentirse alegre. Pero en esos momentos estás alegre. Pero cuando se te baja la nota, estás triste. Y estás peor. Porque entonces tienes el malestar de que te bajó la nota. Y tienes la necesidad de que quieres ser alegre nuevamente. Y entonces te llevas a qué? A consumir más todavía. Buscando permanecer en alegría. Buscando permanecerte contento y alegre. Y cuando vienes a ver... Probando y probando, cuando vienes a ver, pruebas lo que no debes de probar, que destruyes tu vida, destruyes tu familia, destruyes tus hijos, destruyes todo lo que tienes en tus manos y a tu alrededor, porque te dedicas la vida probando y probando a cosas que no debes ni de probar. Sí, Señor. Pero no te preocupes que yo te voy a decir más adelante que todavía hay una oportunidad. Gloria a Dios. Otro punto que vamos a tocar son las decisiones... Decimos que no puedo. Esto es algo típico en el ser humano. Siempre decimos yo no puedo. Siempre no puedo. No puedo. Y ojeró, no tienes otra palabra, no conoces otra palabra. No conoces algo más que puedas decir, no, yo no puedo. Siempre están con el que no puede. No puedo cambiar, no puedo progresar, no puedo mejorar, no puedo ser mejor ser humano, no puedo ser feliz, no puedo mantener mi hogar, no puedo tener una familia, no puedo esto, no puedo aquello, no puedo lo no, otro, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y como siempre estás, que no puedes, pues en la vida nunca puedes hacer nada. Sí, sí, y señora, nunca logras hacer nada. Gracias, Jesús. Y de esto lo vemos a diario y lo vemos en todas las calles de todo el mundo. Personas que como no pueden, no pueden hacer nada y no son nada. Gracias, Jesús. Santo, gloria. Pero eso es un pensamiento que el enemigo ha puesto en tu vida. El enemigo había tratado con esta mujer... ...y la tenía atormentada por 12 años... ...durante esos 12 años esa mujer no podía... ...no podía acercarse a las personas... ...porque en el tiempo de antes... ...o en el tiempo de, de, de, de Israel y en sus costumbres... ...una mujer con el problema de, de, de flujo de sangre, de morralla... ...era inmunda y no podía estar libremente caminando por la calle... ...o, o en la sociedad... Tenía que estar aislada. Pues esta mujer ya tenía unos problemas y tenía unas dificultades que le limitaban progresar y echar para adelante. Gracias, Jesús. Ella no podía salir de su casa. Ella no podía estar afuera. No puedo. No puedo hacerlo. Mi condición me impide. Si salgo, me expongo me a que me apedreen. Me expongo a que me maten. Me expongo a que me rechacen, a que me maltraten. Gracias, Jesús. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú te mantengas en las cuatro paredes y no salgas a buscarte su presencia y no salgas a, buscarte, a Dios. Porque ¡Aleluya! ahí es donde va a estar. Aleluya. Cuando ella decide salir, entonces comenzaron los cambios. Alabanza cuando ella tomó la decisión de que sí puedo y voy a gracias salir, entonces a vos... comenzó la transformación. Ah, gracias, gracias, mi Dios. Otro punto que podemos tocar es que wow, nosotros siempre dejamos que otras personas tomen decisiones por nosotros. A todos aquellos médicos no le dieron una buena esperanza a aquella mujer no le dieron no le dieron aliento de vida no le dieron nada le quitaron lo que tenía gracias Jesús pero tomaba, tomaron sobre ella una decisión tú te vas a morir tú no puedes salir de las cuatro paredes tú tienes que mantenerte así hasta que te mueras muchas veces nosotros en vez de ir ante los pies del Maestro, ante los pies de Jesucristo y decirle, Señor, ¿qué hago? Pues vamos a, a otras personas que no debemos de ir. O le permitimos a otras personas que decidan qué vamos a hacer nosotros. Sí, Señor, aleluya. Cuando en realidad tú tienes que ir a los pies del Maestro. Amén. Amén. Gloria, en realidad Gloria. tú tienes que ir donde, a los pies del Señor Jesús. Él es el único que puede decidir qué es lo que tú vas a hacer. ¿Qué es lo que tú no debes hacer? ¿Y qué es lo que vas a hacer con tu vida? Alabanza. Él es el que murió en el madero. Él es el que derramó su sangre por ti. Pues Él es el único que tiene la autoridad y tiene todo el derecho de decirte a ti qué hacer y qué no hacer. Gracias, Jesús. Pero humanamente nosotros buscamos todos y nos dejamos llevar por todos antes de nosotros mismos tomar el control de nuestra vida y tomar decisiones por nosotros mismos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No permitas que nadie te diga a ti, busca a Dios o no lo busques. Busca al Señor porque tú, te, tú realmente necesitas del Señor. Sí, Señor. Porque tú te das de cuenta que es lo único que puede cambiar, y que es lo único que puede transformar tu vida. Pero no le permitas a nadie que te diga, no, no lo busque no lo sirva. eso no vale... No, no le permitas a nadie que ponga decisiones en sobre tu vida o que o que, o que trate de, de romper o dañar tu vida, porque el único que nos puede romper y desmontar se llama Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Él nos creó, y como nos creó, Él nos puede desmontar y volver a montar sí, otra señora, vez. Sí, Señor, aleluya. Pero no permitas que nadie decida por ti, y en tu vida. Amén. Alabanza, Señor. Otro punto que podemos tocar. Gloria al Señor. Les comenté ahorita que nosotros probamos y que las personas prueban todas las cosas, pero no prueban a Jesucristo. Lo prueban todo, menos a Dios. Pagan por lo que sea. Hay personas que gastan fortuna en lo que sea, probando lo que sea, y por el que es gratis, gratuito, no lo prueban. Gracias Jesús. No, no se dan la oportunidad de probar a Dios. No se dan en la oportunidad de ir al maestro, de ir al creador, y de probar su salvación y de probar lo que Él quiere hacer contigo. Pero sí gastas toda tu fuerza, gastas todos tus recursos probando todo y cualquier otra cosa, menos al dador de la vida. Alabanza a ti, Jesús. Gloria a Dios. Esta mujer cuando se dio de cuenta que había perdido su tiempo por 12 años corriendo de un lado a otro, gastando sus recursos, gastándolo todo, y no había hecho nada. Cuando se dio de cuenta que Jesús estaba por alrededor de aquel lugar. Aquella mujer no le importó lo que la gente le decía. No le importó que le decían tú no puedes. No le importó que le decían tú no debes. Aquella mujer no escuchó a nadie. Aquella mujer no hizo caso a nadie. Gloria Inmediatamente a se escondió dentro de la multitud para tocar al maestro. Gracias. Y no lo tocó a él, tocó sus vestiduras. Pero lo más interesante que yo te voy a decir en esta noche es como Jesucristo se dio de cuenta que algo había salido de él. Pero si sí estaba apretado. La palabra dice que estaba apretado. Que había gente por todos lados. Las personas tenían que estar tocando a Jesús en todo momento lo estaban apretando, había mucha multitud, más sin embargo, ninguno de los que estaban tocándole, le estaban tocando con la necesidad y con la fe que tenía aquella mujer. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y yo te digo en esta noche, si tú vienes a los pies de Cristo, reconociendo tu necesidad y creyendo por fe que Él te va a sanar, que Amén. Él te va a libertar, Amén. que Él te va a dar Amén. una vida ay, nueva, ay, que Él te va a restaurar. Amén. Yo te garantizo a ti que Él lo va a hacer, sí, pero señor. depende en la actitud en la cual pues tú vengas. Depende Jesús. en la acción sí, que tú señor. vengas ante el Maestro. Dice la palabra que aquella mujer se postró de rodilla ante el Maestro y le dijo, Señor, fui yo. Reconoció públicamente que había sido ella por la necesidad que ella tenía. Y lo que había sucedido al instante después de ella haber tocado su manto. Gracias a Jesús. Ella declaró delante de todo el mundo, solamente toqué la vestidura del maestro y fui sana. Instantáneamente se detuvo el flujo. No había más hemorragia. Gracias a Jesús y solamente fue el toque de aquella vestidura ahora imagínate tú si tú le das permiso a Dios y le permites que él entre en tu corazón sí, señor. no que lo toque sino que entre en ¡Seluya! tu corazón sí, ¿cuántas ¡Seluya! cosas Él no va a poder hacer en ti? ¡Amén! ¿cuánto Él no va a poder transformar y no va a poder cambiar? Sí, si Él está dentro de ti ¡Amén! morando en tu corazón y gobernando tu vida ¡Suscríbete! como debe de ser ¡Suscríbete! ¿cuántas cosas no vas a lograr? Gracias, Dios. perdón tu única salida para la situación en la que tú te encuentras se llama Dios. Amén. Amén. No importa cuál sea la situación en la que tú te encuentres. No, no importa. De qué manera tú estés viviendo en este momento, ahora, en este, en este instante. No importa. No importa lo que tú hayas hecho en esta vida. Yo te digo que si tú tomas la decisión de recibir a Dios en tu corazón como tu único Salvador, Dios va a transformar tu vida. Sí, Señor. ¡Gloria Dios, a Dios va a cambiar lo negativo en positivo. Gracias, gracias. Amén. Dios te va a restaurar en una nueva persona. Amén. Gloria a Dios. Pero tú tienes que permitir que él entre a tu vida y tienes que reconocerle sí, como tu Dios. Amén. Tienes que aceptarlo. Tienes que darle la oportunidad a Él que transforme en ti lo que tú no has podido hacer por sí, tantos señor. años en Cristo. tu vida. Gloria, si lo has Dios. tratado todo, lo has probado todo y los resultados han sido negativos, <coughs> pues entonces permite que Cristo entre en tu vida para sí, que comiences señor. a probar aleluya. resultados positivos. Gracias a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. No, no pierdas más el tiempo, no pierdas más la, el, el chance, la oportunidad. Dios está dándole la oportunidad a las personas que vengan a sus pies tal y como están. Gracias Jesús. La palabra dice, "Venid a mí todo el que esté cansado y cargado, que yo los haré descansar. Señor Jesús. A Dios no le interesa tus problemas, tu, problema, tu Gracias, situación. A Dios no le interesa tus defectos. A Dios no le interesa tus fallas, tus debilidades. A Dios lo que le interesa es que tú le abras el corazón. Gloria que tú a Dios. le recibas Aleluya. como salvador. Que tú le permitas a él trabajar en ti. Amén. Que tú le permitas a él hacer los cambios en tu vida. Gracias a eso, él es el dador de la vida. Él es el dador de la salud. Él es el transformador por excelencia. Aleluya. La palabra lo describe como el alfarero. Fabrica y construye de la nada y saca la mejor vasija y la más hermosa. Tú no serás nada para la sociedad, pero para Dios. Tú eres algo precioso. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Precioso. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tú vales mucho para Dios. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Quizás para la sociedad y para la gente no, pero para Dios tú vales mucho. ¡Gloria! Sí, y Él pagó un precio de sangre por ti. ¡Gloria a Rey. Y Él te ama. ¡Amén! Tanto y tanto que en esta noche te dice... Ven a mis brazos, ven a mis pies, recíbeme como tu salvador y tú vas a ver lo que yo voy a hacer con tu vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tú vas a ver lo que yo voy a transformar, tú vas a ver que de lo que no sirve yo voy a sacar algo útil y de provecho en tu vida. Alabanza tu nombre. Amén. Tú vas a ver gloria lo que Dios, yo voy a hacer, aleluya. tú vas a ver lo que yo voy a transformar. Si con el solo aquella mujer tocar mi manto, recibió sanidad, recibió salvación, ¿qué, ¿qué vas a recibir tú si me aceptas y me recibes en tu corazón? Gloria. Glorioso Dios, aleluya. Vas a recibir mayores cosas delante del Señor. Alabanza que vives. No permitas que nadie tome decisiones por ti. Amén, gloria a Dios, aleluya. Detente ya de probar todas las cosas de este mundo. Dale la oportunidad a Dios de trabajar contigo. Dale la oportunidad, Señor, de vivir en, tu, en ti, de transformar tu vida. Dale la oportunidad a Dios de cambiar y de transformar y resolver tus problemas. Dale la oportunidad a Dios de sanar tu cuerpo. Dale la oportunidad a Dios de restaurar tu hogar. Gracias a Jesús. Dale la oportunidad a Dios de restaurar tu familia. Amén. gloria a Dios. Aleluya. Dale la oportunidad a Dios de restaurar tu vida. ¡Aleluya! Cuando aquella mujer lo tenía todo perdido, lo único que le faltaba era esperar el momento de su muerte. Aquella acción de fe aquella toma de decisión correcta en el momento correcto le otorgó a ella salud y le otorgó a ella vida alabanza yo te garantizo a ti que si tú te detienes hoy en este momento y tomas la decisión correcta para decirle Señor yo reconozco que lo he tratado y lo he probado todo y nada me ha dado resultado pero me falta probarte a ti y yo voy a tratar y voy a reconocer y te voy a dar la oportunidad que tú trabajes con mi vida. Gloria a Jesús. Yo te garantizo que tú vas a tener resultados positivos sí, se en sea sea Cristo. Yo te aseguro que Dios va a comenzar a hacer cambio y transformación. Gloria a Dios, a Dios. No te estoy diciendo de que va a ser fácil. No te estoy diciendo que va a ser un jardín de flores y, y que va a ser de, de maravilla. Porque esta carne es lucha y con esta carne hay que luchar y es fuerte. Pero la diferencia es que si tú lo has tratado y lo has probado todo solo, prueba al Cristo contigo. Sí, Señor. Y ya no estés solo tratando en la vida. Aleluya a Dios. Ya no estarás tú solo, estarás con el Creador del mundo al lado tuyo. Alabanza. Estarás con el Creador del mundo y el Creador tuyo en tu vida. Y ya no está solo entonces. Gracias Jesús. A Jesús. Dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si Él con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Gloria a Jesús. Si Él está contigo, ¿quién en contra tuya? Pero tiene que estar contigo, tiene que estar en ti. Gracias Jesús. Tómate un tiempo, tómate un momento, por favor y permítele a Dios trabajar en tu vida, Gracias a eso, permítele Dios. a Dios tomar el control de cambiar lo negativo a positivo, y de transformar lo que no sirve para la sociedad en algo útil para él, a Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, le damos toda la gloria al Señor, Amen. y mi consejo, acepta a Dios como tu salvador. No te vas a arrepentir. Dios te bendiga. A mí, gracias. Gracias. Gloria al Señor. Gloria al Señor.